De Gira por las Regiones, eh, cubriendo este importante evento, el primer encuentro de alcaldes con el gobernador de Antioquia y nos encontramos con el alcalde de Remedios de Antioquia, John Jairo Uribe, gran amigo, bienvenido a De Gira por las Regiones, alcalde. Muy buenas tardes líder, muchas gracias a, a tu programa de De Gira por las Regiones, sí, esto es un gran evento que hace el gobernador de Antioquia, Invitando a todos los alcaldes del departamento que es tan importante esto, que nos tenga en cuenta a todos para presentar igual nuestras problemáticas y las expectativas que tenemos como gobernantes. Bueno, alcalde, no hayamos tenido la oportunidad de felicitarlo por ese reto que tiene en el, su proyecto de vida de administrar la administración municipal de Remedios Antioquia, felicitaciones y hablemos de este reto que tiene en manos y que está en cabeza suya el municipio. Bueno, muchas gracias líder por las felicitaciones que me das y sí, es un gran reto que la comunidad remediana ha elegido a John Jair Uribe como alcalde del municipio y que el reto no es solamente para mí sino también para todo ese equipo de trabajo que hoy compone la administración municipal. Bueno, alcalde, eh, eso, sabemos que es un municipio de esencia minera, de tradición minera, pero que no es exclusivamente lo que se pone, digamos, en, en la mesa de trabajo el tema minero. Son muchos los procesos y las líneas de trabajo que tiene Remedios y que van a estar plasmados en ese plan de desarrollo. Hablemos de esas prioridades que están ahí para proyectarse en el plan que está en construcción. Bueno, sí, como bien lo decía el líder, eh... Nuestros mineros son un punto especial y específico en nuestro municipio, ya que son el 37% de la economía del municipio, pero también tenemos la zona ganadera y que nos proyectamos ayudarle mucho a nuestros campesinos. La zona rural, bien sabes que Remedio lo componen 69 veredas, donde tenemos aproximadamente 400 kilómetros de vías terciarias y que es el compromiso de poder sostener estas vías y hacerles un buen mantenimiento y poder proyectarnos a hacer obras que nos ayuden a la sostenibilidad de las mismas. Y nos proyectamos a apostarle muy fuertemente al tema de vivienda nueva en remedios y también los mejoramientos de vivienda. Le apostaremos a la educación, no solamente primaria y secundaria, sino también la educación superior. Bueno, ahí hay otro tema importante, alcalde, que se le está apostando fuertemente desde la gobernación y también desde, desde la nación, y es las subregiones y trabajar en equipo con los demás municipios. ¿Cómo es ese proceso que viene, eh, digamos, dándose en remedios como epicentro de la región nordeste? Sí, es algo muy importante y que hemos estado... ...hablando y dialogando nosotros los alcaldes de toda la subregión del Nordeste... ...porque queremos empoderarnos de, de esta gran oportunidad... ...yo creo que nunca en, reme, en, la, en la subregión se ha visto que los alcaldes trabajen en llave... ...que trabajen de la mano y hoy vemos que es una obligación para poder trabajar... ...y para poder sacar esta subregión que es tan importante... Adelante. Entonces, creemos que vamos a tener esa gran oportunidad y que vamos a, a presentar proyectos, e incluso hablamos con el gobernador de Antioquia, proyectos que van a beneficiar a toda esta subregión del nordeste. Mi nombre es Jairo Uribe, alcalde del municipio de Remedios, un saludo muy especial a estos amigos periodistas de gira por las regiones. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentarme ante el público y ante sus cámaras, ante su programa que eh, tuve la oportunidad de conocerlo en el municipio de Remedios cuando estaba en mi campaña Política Líder. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.